Paraná, ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Se ubica en el centro-este del país, sobre la margen izquierda del Pariente del Mar, el río con quien comparte el nombre y acaricia sus costas. Ciudad de las Incógnitas donde las presencias y las ausencias se reúnen para trasladarnos al presente, en un fluir lento, pero que trae consigo sedimentos de una historia, de nuestra historia. ¿Cómo nació Paraná? ¿Por qué no fue fundada? ¿Qué atractivos tenía para sus primeros pobladores? ¿Quiénes fueron esos primeros habitantes? Interrogantes que intentaremos responder o que nos abrirán nuevos rumbos para transitar. había una gran laguna y barranco una laguna tan grande que podían andar en canoa e incluso pescar porque a mí me han contado personas de, de muchos años y que a la vez se lo habían contado a sus padres, sus abuelos que trabajaban en estos lugares que siempre desenterraban piezas rotas de, de la artesanía chaná esa fue el, la constancia que nosotros tenemos de que acá en este lugar y en todo esto parte de Paraná habitaban los chaná. Yo tengo un recuerdo vívido, como que como que lo veo, aunque nunca lo vi, por supuesto, por los relatos, y un poco la imaginaria de cómo era esto. Que, como que veo el arroyo pasando por este lugar, las barrancas, la, las grandes lagunas y los poblados de, de los antepasados que vivían siempre en las orillas de lagunas y de arroyos y ríos. Toda esta zona de acá hasta el puerto viejo, toda la costa de lo que hoy es el parque Urquiza, también el parque nuevo, eh, vivían los, los pueblos aborígenes. Esta zona tiene un poblamiento cercano a los 10.000 años antes de Cristo. Las tierras eran habitadas por los pueblos originarios, como la nación Chaná-Timbú y los charrúas. Los chaná se diferenciaban en que plantaban pueblos y los delimitaban, incluso que no permitían pasar a nadie por sus tierras, por eso vivían peleando. En cambio, los charrúas se dedicaban a la caza, principalmente la pesca no les no llamaba la atención que por su cultura ellos principalmente perseguían los estruces o ciervos... ...y cualquier otro animal que podían cazar. Con el tiempo arribaron a la zona los guaraníes... ...que se caracterizaban por ser seminómades... ...y que también cazaban y sembraban... ...pero no se establecían en un lugar determinado. hasta donde yo he podido averiguar, y también los historiadores, pero los mismos siempre hablan de los mismos, el Charrúa, el Chaná, el Guaraní, y pocos hablan del embeguá porque vivía como, como es su nombre, el nombre en Chaná es sombra, pegada, un B significa sombra. Bueno, ellos pasaban un poco más disimulados porque como no eran guerreros, no podían tampoco derramar sangre, porque sus dioses se lo prohibían, entonces pasaba medio desapercibido en eso hay una gran confusión histórica pero ellos también vivían acá porque siempre estábamos viviendo cerca de los pueblos Chaná un pueblito en Beguá que era de servicio A partir de 1492, luego de la llegada de los españoles a América, se inició la etapa de la conquista de los territorios. Los objetivos fueron obtener metales preciosos y expandir la fe católica. Se conformaron diferentes corrientes colonizadoras que fundaron ciudades. Una de las principales fue Asunción, el centro de descanso y abastecimiento para quienes llegaban de Europa, el punto de reunión para partir hacia grandes expediciones y conquistar otros territorios. ¿Y qué era Paraná por aquellos años? Lo que hoy conocemos como Paraná comenzó siendo un lugar de descanso, un desembarcadero para quienes viajaban desde el puerto de Buenos Aires hasta Asunción. Eran tierras dependientes del Cabildo de Santa Fe, ya que en 1573, año de su fundación, fueron repartidas por don Juan de Garay, Aquí van a encontrar a tierras altas, pastizales, donde van a empezar a traer sus primeros ganados. Esta tierra se va a llamar la otra banda de la Baxada o Bajada, que es un puerto que los va a conectar Santa Fe, que va a conectar Santa Fe, Paraná. Estos pobladores van a conformar las, lo que se van a llamar las primeras estancias y van a ser eh, migrantes masculinos en su mayoría avanzado ya la colonización y la conquista de santa fe esto va a influir para que vayan llegando más migrantes a la villa de la Baxada. el desarrollo junto al primitivo desembarcadero fue lento debido a conflictos entre los españoles y los aborígenes de la zona aunque por momentos ...lograron acuerdos de paz... ...estos eran interrumpidos por nuevos enfrentamientos. Los ruedas se adaptaron a servirle y a comerciar... ...incluso con los primeros pobladores de, de la basada de Paraná... Porque, ...porque, por ejemplo, robaban los niños chaná y se lo vendían a los españoles para luego hacerlos esclavos porque los aborígenes eran como le dije remisos a servir a otros no estaban acostumbrados a que mandasen esto o hacer lo otro entonces no no no eran muy útiles y si robaban a los niños pequeños sí porque lo iban educando para servidores el pueblo chanano le interesaba la relación con el blanco no querían vivir solos en los montes y se fueron alejando, alejando los pocos que habían quedado como familia y se fueron alejando de, de los lugares poblados. Cuando la llegada de los jesuitas, los guaraníes fueron las personas que más entendieron a los padres, como ellos les llamaban. Estos... Fueron sus dilectos alumnos porque aprendieron todo lo que le enseñaron y los guaraníes los llegaron a superar. Los jesuitas se enorgullecían de eso porque le encomendaban construir edificios públicos y los guaraníes elaboraban desde el ladrillo, la cal, el yeso y todo lo necesario. ...para la construcción de esos edificios. Para 1715... ...el crecimiento de la población... ...fue cada vez más evidente... ...los conflictos resurgieron... ...y la tregua entre los dueños... ...de estas tierras... ...y los recientes pobladores... ...no duró mucho... ...tanto así... ...que en 1727, el gobierno santafesino... ...dispuso la construcción de un fuerte en la bajada... ...para proteger a la gente de los avances indígenas. Van a ser exterminados por los conquistadores españoles... Eh, ...en toda la región... El último gran enfrentamiento va a ser en el Cerro La Matanza, en lo que es Victoria. El gobernador de Santa Fe, Vera Mujica, los extermina. Pero como nosotros podemos ver en esta fuente, vamos a ver que en estos, en este siglo XVIII y comienzos también del siglo XIX, todavía eh, hay habitantes indígenas que en algunos casos este, son usados como sirvientes, esa es la palabra, no sirvientes domésticos. Muchos quieren... Hacer que los entrerrianos descendamos de los charrúas. Lamentablemente, debemos recordar que Antonio de Vera Mujica, con fuerzas de Santa Fe, Buenos Aires y de las mismas misiones, los persiguió hasta aniquilarlos totalmente. El Uruguay puede enorgullecerse, nuestra República hermana puede decir que ellos son charrúas lamentablemente en Entre Ríos no quedaron ninguno. Una de las características de las ciudades fundadas bajo el modelo de colonización española es la ubicación de la plaza principal y de la parroquia. En esta época, la Iglesia Católica es una institución que centraliza la organización del territorio. Así el 23 de octubre de 1730, el gobernador del Río de la Plata, Bruno Mauricio de Zavala, solicita al Cabildo Esclesial de Santa Fe establecer nuevas parroquias en la zona para los pocos pobladores, reforzando así la lucha contra los salvajes, como se le llamaba a los aborígenes. La parroquia era una entidad eh, no solo administrativa, sino también eh, territorial, jurídica, política, eclesiástica. Nosotros dependíamos de Buenos Aires y eh, desde el punto de vista eh, político, en lo que fueron los inicios, lo vamos a hacer de Santa Fe. Y es justamente a la iglesia que se le pide la creación de la parroquia para dar lugar, digamos, a una parroquia que traería justamente un espacio eh, de convivencia social, política, cultural y así fue. El cabildo eclesiástico de la provincia de Buenos Aires va a nombrar los primeros funcionarios que, van, que se van a sentar con jurisdicción en todo el territorio entrerreal. Este primer eh, funcionario va a ser el alcalde de la hermandad. Para el 15 de marzo de 1731, Francisco Arias Montiel, un clérigo santafesino, se hace cargo de la iglesia de la Bajada del Paraná. A la humilde capilla le donaron las alhajas y la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Estas provenían del Pago del Rincón, provincia de Santa Fe. Por su parte, la Catedral de Buenos Aires le prestó algunos ornamentos viejos para que pudiesen iniciar sus actividades. La Baxada del Paraná se convierte de esta manera en un ámbito atractivo no solamente por cuestiones de la fe y de la evangelización que ya venía desde el siglo XVI con momentos esporádicos desde Santa Fe con un interés sobre todo porque qué tenía de interesante este lugar tan maravilloso sobre las barrancas. Lo que tenía era, más allá del río, digamos, como medio eh, económico y también yo diría cultural de comunicación, eh, tenía fertilidad, tenía la posibilidad de ofrecer eh, los pastos que a los animales cruzando desde Santa Fe se le podía ofrecer. Estos primeros pobladores tienen lo que hoy llamaríamos chacras, eh, huertas para la, eh, el autoabastecimiento. ...su situación no es eh, económica, no es de grandes propietarios de tierras... ...sino de, diríamos, de pequeños productores o campesinos... ...muchos de ellos eh, van a ser peones... ...que van a trabajar en las estancias y sí, de los grandes terratenientes de la región. La pobreza de la población era muy grande... Por ello, los feligreses no podían contribuir a la manutención de su párroco. Sin embargo, esta realidad no impidió el avance de la parroquia. Allí se centralizaban todas las actividades políticas, administrativas, educativas y sociales de la época. El 6 de julio de 1732, el sacerdote Arias Montiel envía un comunicado al gobernador Zavala para dar a conocer la obra realizada en su primer año frente a la parroquia. Allí, denomina a este poblado de la bajada como Paraná. La población, en 1778, contaba con unas 40 familias y 300 personas, lo cual significaba un progreso en la zona. Para entonces, las tierras pertenecían a Doña Francisca Arias de la Ramendi, una terrateniente porteña radicada en la localidad de Santa Fe. En 1778, ella... ...entregaba desinteresadamente a la parroquia... ...de la naciente bajada del Paraná... ...gran parte de sus tierras. Los terrenos donados iban... ...a partir del Arroyo Antoñico, ...una legua de frente río arriba... ...por media legua de fondo... Los vecinos van a solicitar al alcalde de la hermandad las eh, tierras para asentar sus casas, que van a ser eh, casas precarias, ¿no es cierto? Eh, eso lo vamos a encontrar en distintas fuentes de viajeros como Aguirre, como Félix de Azara, que van a pasar por la villa y van a dar las características de un poblado no muy rico en cuanto a la urbanidad, ¿no? Cuenta la bajada con varias cuadras pobladas frente a la plaza, algunas casas bien labradas y es la mejor población del continente de Entre Ríos. Con todo no es villa, está la inmediata dependencia de Santa Fe que nombra a su alcalde de la hermandad y del cual se quejan estos moradores contra dicha ciudad que aspira a tenerlos para siempre bajo su jurisdicción. Hay una, eh, digamos, construcción, eh, digamos, propia de la época de adobe, o sea, de barro, de paja, eh, que sería el material de esa primera época. En cuanto a la, a la vivencia, es una vivencia, digamos, hispánica, es una vivencia donde eh, la cotidianidad pasa por el hogar, por la familia, la vestimenta es propia, digamos, de la época que se conoce como colonial. naturales en Paraná tuvieron una importancia muy grande tanto en la instalación de los primeros pobladores como en las descripciones que hicieron los primeros visitantes a esta región y digo esto porque el núcleo primigenio de la, de la localidad de Paraná eh, se forma en un triángulo determinado por las lomadas las lomadas es otro elemento físico en nuestro territorio que tiene mucha importancia. Era la parte más alta, por lo tanto, desde el, las primeras sendas, las primeras sendas que unían postas, se hacía a través de la parte más alta de las lomadas. Eh, era por una razón muy lógica, en esa zona eran más angostos las, los cursos de agua. Entonces, es decir, el escenario físico fue determinante en muchos en muchos momentos en la instalación del hombre en esta zona poco a poco con la ausencia del peligro indígena, teniendo un suelo fértil y un excelente clima, con la acción laboriosa de sus habitantes, la bajada se transformó en un importante centro de producción. De su puerto salían productos de la tierra, animales en pie, cal y yeso, cueros, cebo y lana, maderas y... ...y carbón. A lo largo de la escarpada barranca... advertía a diversos niveles hornos de cal... ...que proveen parcialmente al consumo de Buenos Aires. Me ocupé enseguida de las fábricas... ...las cuales consisten en pequeñas cabañas. Cerca de cada una... ...está un horno de cal groseramente construido... ...y de poco tamaño de alguna manera los hornos de cal la producción de cal fue lo que le dio eh, proyección a la ciudad de la bajada hacia el mundo y hacia el interior de nuestro país ¿por qué? porque todos los viajeros empezando por Pedro de Parras, que hizo un viaje y, y en su libro describe la bajada y le da un importante lugar a la experiencia de la producción de cal. Le llamó la atención justamente los hornos de cal. Paraná ya no era un lugar de paso, su importancia era evidente, por ello el virrey Vértiz autorizó al coronel don Tomás de Arrocamora a fundar pueblos, entre ellos uno en Paraná. El comisionado puso todo su empeño en convertir en villa al caserío pero los intereses santafecinos se lo impidieron. Don Tomás de Rocamora va a, eh, a fundar ciudades sobre la costa del río Uruguay y, eh, y se va a cortar definitivamente la jurisdicción con Santa Fe de todo el territorio entrerriano. Los vecinos insistieron en 1809 ante el Virrey Cisneros para elevarla a la categoría de Villa. Así, el 9 de enero de 1810, el Virrey dictó el decreto erigiéndola bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Sin embargo, esta medida de Cisneros no se cumplió ...debido a los acontecimientos que culminaron... ...con la Revolución de Mayo... ...y Santa Fe continuó designando alcaldes. La necesidad de elevar a la bajada del Paraná... ...al rango de Villa formaba parte de un clamor popular. Precisamente un vecino, cuyo nombre no fue revelado, envía una solicitud para que se cumpliera con la disposición virreinal del 9 de enero de 1810. La Asamblea General Constituyente decide el 25 de junio de 1813 sancionar una ley que eleva a la bajada del Paraná al rango de villa. ...a partir de este acontecimiento tan relevante... ...comienza un proceso que permitió a aquella Villa de la Bajada del Paraná... ...independizarse definitivamente del Cabildo de Santa Fe. La mención de Villa requería de la figura de un alcalde... ...por eso... Ese mismo día, la Asamblea designa a un comerciante porteño con esta distinción. Andrés Pasos llega desde Buenos Aires a la bajada en 1811, con 46 años. Fue un defensor de los campesinos y de la independencia local. Pasaron unos meses, y el primero de octubre de ese mismo año, el anhelo de los pobladores fue una realidad. La joven y prometedora Villa de la Bajada del Paraná comienza a escribir su propia historia. A lo largo de este recorrido, identificamos que nuestra tierra siempre tuvo un atractivo para habitarla, para vivenciarla en todos los sentidos. Para algunos, su origen es complejo y permanece oculto. Para otros, hay fuentes que nos brindan algo de información, pero aún así, no la suficiente. Es en esos espacios donde quedaron fragmentos de nuestra historia que generan nuevas incógnitas, enigmas que sus hijos deberán intentar responder. Este es solo un puntapié inicial.